hoy vamos a comparar diferentes formatos para eso he abierto aquí mi archivo gato3.tif que se encuentra en la biblioteca eh, corroboremos este archivo entonces está guardado en formato tif acá me lo dice y además podemos ver que está en modo RGB que tiene sus tres canales rojo, verde y azul sin cambiar el modo lo que voy a hacer es exportarlo como y voy a seleccionar el formato jpg sabemos que jpg admite modo rgb aquí está entonces lo voy a llamar gato 3 rgb jpg y le voy a dar exportar voy a elegir no darle compresión fíjense en esta en esta barrita, yo puedo elegir el grado de calidad con que se va a exportar el archivo en realidad ahí debería decir nitidez a mayor calidad menor compresión si yo eligiera muy baja calidad tendría muy alta compresión pero voy a elegir entonces sin compresión con el 100% de calidad y le voy a dar exportar el resto de las opciones las dejo igual muy bien, voy a cerrar mi archivo, descartar cambios, voy a volver a abrir mi archivo TIFF, gato3rgb TIFF y voy a volver a guardar ahora exportando como, pero voy a elegir otro formato que también admite el modo rgb que es png aquí lo tengo png y le voy a dar exportar en este caso sabemos que png comprime de manera automática porque comprime sin, eh, sin eh, pérdidas fíjense acá me dice guardar la resolución png me permite que yo guarde el dato de la resolución con la que está configurado el archivo o no y está tildado por defecto guardar hora de creación lo voy a dejar y le voy a dar exportar. ¿Bien? Muy bien. Tengo mis tres archivos guardados en diferente formato y en modo RGB. Ahora los vamos a revisar desde el sistema operativo. Si nos fijamos en Gato 3, JPG, archivo JPG, tomemos en consideración el peso. Este pesa 200 KB. Si queremos cerciorarnos, podemos fijarnos acá, está en RGB con una profundidad en bits de 24 BPP. Si ahora vengo al archivo guardado en PNG y le doy propiedades, este pesa 280 KB, es decir, pesa más en este caso que el archivo JPG sin compresión. Si quiero cerciorarme, también puedo mirar acá y fijarme que está con una profundidad en bits de 24 BPP en RGB. Y finalmente si vuelvo a revisar gato 3.tif vemos que el peso es más del doble que del archivo jpg y casi el doble del archivo en png si quiero cerciorarme puedo ver acá que está en, con una profundidad en bits de 24 bpp y en rgb como vemos entonces lo que ha incidido aquí en el cambio de peso de este archivo es sin duda el formato con el que están guardados, porque los tres tienen el mismo tamaño en píxeles, el mismo modo de color, la misma profundidad en bits, entonces es la estrategia con la que se han guardado los datos de acuerdo al algoritmo que tiene este formato, lo que ha definido en este caso la variación de peso.